Hola, buenos días a todos y muchas gracias por haber venido. Bienvenida a las cuartas jornadas universitarias de cannabis y salud. Eh... Bueno, nosotros, como ya saben, somos una organización civil sin fines de lucro. Eh, y este es el cuarto año consecutivo que podemos dar nuestras jornadas acá en la universidad. Y es el cuarto año que son declaradas de interés municipal. Eh, hoy en la mañana lo que vamos a tener es la capacitación para profesionales de la salud y estudiantes avanzados. Eh, contamos con la presencia de la de doctora Marisol Bocetti, es médica de acá de Valladolid, eh, es especialista en médica de familia, con curso de posgrado en endocardiología, en terapia canámica, eh, diagnóstico y terapia del dolor médica. De la planta de la Secretaría de Salud de la Municipalidad de Bahía Blanca. Eh, ella hoy, la charla, va a ser de la aplicación de cannabis en dolor. Eh, después vamos a contar con la presencia del doctor Carlos Magdalena, neurólogo infantil, y con la doctora Celeste Romero, eh, psiquiatra. Ahora nos dejo con la doctora Marisol. Gracias. Buenas buen día a todos. Gracias por levantarse de entrar un sábado y venir a acompañarnos, qué importante es que haya gente en este auditorio que le interese saber sobre cannabis y bueno, agradezco la presencia de las chicas de libro, que la primera parte de la charla la van a saber ellas mejor que nadie acá en esta sala y si están mañana con ganas vengan a escucharlas porque no se las pueden perder en lo que es sistema endocannabino. Bueno, vamos a hablar un poquito de cannabis y dolor. Para los que recién están entrando en el tema del cannabis, es importante que sepan que esto no es, como se piensa ahora, un boom, que esto está recién descubierto, sino que hay estudios desde 1964 que hablan del sistema endocannabino. Entonces, para empezar un poquito a hablar, en el 1964 Mejolán descubrió el THC, entre el 88 y el 90 se hicieron los estudios para el receptor de cannabinoides CB1. En el 92 se descubre la nandamida, que es un endocannabinoide. Entre el 93 y el 94 el receptor CB2. En el 95 el 2AG y entre el 94, que es otro endocannabinoide, y entre el 94 y el 97 se empezaron a sentar las bases sobre el metabolismo del sistema endocannabinoide. ¿Qué sabemos con seguridad hoy de este sistema? ¿Qué es lo que estamos seguros y qué es lo que podemos transmitir a nivel científico? Que existe un sistema endocanabinoide en cada uno de ustedes que está sentado acá, que tiene múltiples principios activos, la planta de cannabisativa, que hay una aplicación medicinal hoy ya con mucha evidencia, que hay fórmulas de cannabinoides ya realizadas por la industria farmacéutica, que existen en otros países y que se están utilizando, y múltiples líneas de investigación en relación a temas médicos. No es solamente lo que se sabe hasta hoy de su uso en pacientes que están atravesando una quimioterapia o en pacientes con dolor, sino que se está viendo que tiene un montón de aplicaciones a nivel médico. El sistema endocannabinoide es un sistema de comunicación intercelular que regula múltiples procesos fisiológicos a lo largo de toda la vida. Y acá es importante porque ya lo vemos que tiene grandes implicancias desde el momento de la gestación hasta que somos adultos mayores. Y cada proceso está determinado o cada eh, etapa de la vida, este sistema endocannabinoide tiene... Una importancia que va cambiando según el momento vital. Presente en todos los animales vertebrados, por eso mañana a la mañana va a estar la capacitación de veterinaria. Y para aquellos que también son de cuidar eh, animales y les gusta la convivencia con estos seres, es importante que sepan que el cannabis también a ellos les ayuda. Y está muy conservado. Está muy conservado a lo largo de la evolución. Es importante que existen receptores que serían como la cerradura, por eso pusimos ese dibujito. Los receptores de membrana CB1 y CB2 son como la cerradura. Y tenemos nuestra llave. Entonces tenemos con la cerradura que serían los receptores y tenemos llaves son los endocalaminoides que como dijimos recién, anandamide los A -G, son los más estudiados y por otro lado tenemos las enzimas que sintetizan y que degradan todos estos componentes Sigue. bueno, para hablar un poquito de los receptores los más reconocidos sobre endocalaminoides eh, es el CB1 y el CB2 receptores son transmembrana que eh, están siempre acoplados a proteína G de manera inhibitoria, eh, reciben una señal del medio externo para introducirlo en la célula y así empieza a generar el cambio. Seguimos. El C2 y el C1 no son iguales. Ahí está. Perfecto. El C2 y el C1 no son iguales y tienen distintas secuencias de aminoácidos. Si bien son homólogos en varias partes, no son idénticamente iguales y por eso tienen distintas funciones en el sistema. Pero estos no son los únicos receptores que pueden funcionar con los endocannabinoides. Se sabe que los endocannabinoides pueden activar otro tipo de receptores, ya sea por unión o eh, alostéricamente. Entonces, uno es el GPR55, que es este receptor huérfano de proteína G, que está muy implicado en dolor. Por eso lo, lo traje a colación, porque es uno de los receptores sobre el, lo que van varios de los fármacos. Sí. Entonces, para hablar un poquito de dónde están distribuidos, la primera parte que sería CB1 sería de color verde, y ustedes van a ver que está más distribuido en todo lo que es el sistema nervioso central. CB2 también está en el sistema nervioso central, pero es más de la periferia. ¿Sí? Siguiente. Sí, Ahí lo que podemos ver es que el CB1 que está presente en el córtex y en los grandes núcleos, tiene la actividad de locomotora, coordinadora de ansiedad y de dolor. Es a donde nosotros vamos a buscar la aplicación de canales en dolor. Pero no nos podemos olvidar que también existe todo lo que es el sistema límbico, la amígdala, entonces. ¿Cómo funciona el CB1 a ese nivel de la misma manera, con este efecto anticonvulsivo, con la afección en memoria y aprendizaje? Entonces es importante, esto lo, sep lo, lo sepamos, porque a nivel de dolor nosotros vamos a ir a buscar ahí el impacto de la análisis. ¿Sí? Después tenemos, para síntomas digestivos y actividad del sistema nervioso autónomo, porque Ustedes saben, hay varios eh, síndromes dolorosos que acompañan, o nosotros les decimos que es el tercer cerebro, ¿no? El sistema digestivo. Entonces, como muchas veces emociones o dolores impactan también en este sistema, donde también actúa el sistema nervioso Entonces se va formando toda una cadena. Siguiente. ¿Sí? El CB1 ¿no? también se encuentra en las mitocondrias del músculo y es acá donde tiene impacto metabólico. ¿Por qué? Porque quizás muchos han leído que puede funcionar para los pacientes que son diabéticos mejorando su nivel glicémico. Bueno, ahí está la explicación de cómo actúa el nivel mitocondrial. Y es verdad que esto sirve y ayuda pero nunca reemplaza la medicación basal. Es un modulador del ciclo celular por eso ahí son las investigaciones que impactan sobre las enfermedades oncológicas y la respuesta inmunitaria. Por eso todas las personas, a nivel dolor, las artritis o las enfermedades neumáticas autoinmunes es acá donde trae el de cannabis a cumplir su función en dolor. Por otro lado, como se sabe, ha habido publicaciones sobre el efecto del cannabis en la reducción de tumores, específicamente en gliomas y es porque a el nivel de la guía es donde hay gran concentración de receptores entonces fue uno de los tumores que más estudió y por otro lado lo bueno de esto es que a nivel de lo que es bulbo y base que es la parte de nuestro sistema nervioso central que modula todas las funciones respiratoria cardíaca hay poquita cantidad de receptores lo que quiere decir que hay baja concentración de receptores lo que hace que el cannabis Realmente sea mínima o nula su causa de letalidad. O sea, no tenemos un registro en el mundo que haya muerto una persona por la utilización o sobredosis de canales. Y, y se explica por esto. Lo que no nos pasa, por ejemplo, con los opios. A los que hacemos dolor, es donde más tenemos que tener cuidado la parte de la base, ¿no? Muy bien. Mecanismos intracelulares. Esto es un poquito más técnico. Siguiente. La idea es que actúa a nivel de la inhibición de la ciclasa Hace también regulación de canales iónicos y la activación de la ruta de MAP. Siguiente. Entonces, a nivel de la inhibición, qué chiquito se ve. Eh, hay descenso del área cíclico intracelular, lo que hace que se afecten todas las funciones de fosforilación de proteínas. Siguiente. A nivel de los canales iónicos lo que hace es actuar a nivel de la membrana de la neurona, inhibiendo los canales de calcio y aumentando la salida de potasio. Esto lo que provoca es que haya una alteración en la liberación, que es la parte más importante para dolor, como se explica que actúa. Entonces, lo que esto provoca es que no haya una salida alta de glutamato y que haya más GABA dando vueltas. Entonces, inhibimos. El neurotransmisor excitatorio del dolor aumentando también en cantidad la inhibición propia que tiene ya nuestro organismo. Y la activación de la ruta más fina, que lo que hace es esto de la división y la diferenciación celular. CB2 no es capaz de modificar estos canales. Esto lo vemos solamente a nivel de los receptores CB1, lo que indicamos de dolor. Entonces, por bueno, acá mismo los receptores. Ahora vamos a la llave. ¿Quiénes son los que tenemos y los que realmente producimos nosotros mismos, que se llaman endocannabinoides? Son derivados de los ácidos grasos, poliinsaturados de cadena larga. Y acá los más importantes a partir del ácido de araquílico. Y vamos a hablar de la lontamida y dos que es en dos ¿Por qué es importante ver esto? Porque a diferencia de lo que nosotros siempre estudiamos que hay un estímulo, se despolariza la membrana de la neurona, esto hace que entre calcio y o sea, potasio y se libere las membranas de la neurotransmisión. Las vesículas se acerquen a la salida del, del, del axón y se liberen neurotransmisores. Esto es al revés, no funciona así, es retrógrado. Y eso es lo que vamos a ver ahora. ¿okay? Nosotros ahí tenemos... La, la neurona presináptica y la posináptica. Entonces, viene el estímulo, despolariza, hace que se libere glutamato y GABA. Esto genera que a nivel de la neurona posináptica se liberen sustancias, dentro de esas sustancias estamos hablando de la activación del sistema de neuroaminoide, está en la posináptica se liberan endocannabinoides que van a ir de nuevo a la neurona presináptica a unirse al receptor. ¿Se entiende? Todo lo que nosotros sabemos. El neurotransmisor funciona distinto. Lesión, el estímulo, y hasta ahí sabíamos, liberábamos. Pero no sabíamos que había una modulación descendente o retrógrada de, de esa liberación del neurotransmisor. Entonces, esto también para saber que el 2G y la nanolamina no son los únicos. Tenemos el PEA, el OEA, el lanfili, y más que nada, la palmitoide etanolamina, que es el PEA, se está usando, por ejemplo, en Europa, en medicamentos y se obtiene de otras plantas. Pero también es otro canaminoide. Entonces, no tenemos canaminoide solamente en la activa hay un montón de elementos que también presentan moléculas que interaccionan con receptores y hablamos de los endocannabinoides como moléculas promiscuas. no actúan solo sobre los CB1 y los CB2 eso quiero que se lo recuerden porque si no no se explican algunas otras funciones que generan los canabinoides, por ejemplo el dolor que no lo conseguimos con el opio que sabemos que actúa a determinado nivel y ¿Qué efecto vamos a tener en cambio acá? No solamente vamos a tener el efecto del CB1 y CB2, sino de otros receptores acoplados. Bueno, entonces, hasta acá vamos viendo cómo se crean eh, y que los endocannabinoides pertenecen a la parte del metabolismo que provoca una modulación alostérica a nivel de los endocannabinoides eh, unidos al receptor, la actuación de CB1 y CB2 con otros canabinoides. Las rutas de degradación en la inhibición de FA, que es una de las enzimas. Ahora, la siguiente cáliz, así les puedo mostrar el gráfico de síntesis. Bueno, esto es muy, lo puse en un gráfico muy sencillo, es mucho más complejo, pero como para que ustedes vean, eh, la síntesis. Del, a partir del de ácido de insaturado saturado de cadena larga, hay focolipasas, lipasas, que terminan generando el endosajevo. Por otro lado, y el que se puede unir al receptor CB1 y CB2. Y por el otro lado, la fosfatidil-etanolamina, donde aparece la epidididil-etanolamina que se helada y que se une más al receptor CB1. Lo mismo con la degradación. Este es un gráfico sencillo, tiene otras implicancias, pero más que nada para que ustedes conozcan las enzimas de degradación, la FA y la MA. Después, eh, esto es importante porque el sistema endocannabinoide se dispara o empieza a sintetizar a través del pedido de ese estímulo. ¿sí? No es que está preparado en vesículas los endocannabinoides para liberarse. Se produce a demanda. Entonces, estas enzimas son importantes porque quizás ahora los puntos de investigación química también están basados no solamente en cómo actúan los canabinoides en receptores sino en ver ¿Cómo podemos modificar nuestras enzimas de síntesis o de hidratación, activar el más o desactivar el sistema? Caraminoides. Entonces, resumen, tenemos los endógenos, los en la vida, tenemos los que derivan de la planta, que por eso hoy estamos acá también, porque cómo explicamos cómo funciona esto saliendo de esta planta que tenemos acá y que nos acompaña. De la parte vegetal sacamos lo que se llaman eh, fitocanaminol como el THC, el CBD, el CBG, el CBN, hay muchos más. Y los sintéticos que son los que se usan en el laboratorio o los que se han hecho para la industria farmacéutica a nivel de marinol y cesamed como dronaminol y navigolona, que son sintéticos que tratan de imitar a estas moléculas. Para unirse al receptor y causar los efectos biológicos que ya hablamos. Siguiente. Entonces, fitocannabinoides. Vamos a hablar un poquito así ustedes se llevan una idea general de qué hace cada uno. Siguiente. El THC de traidrocanabinol es el que da euforia, es el que no funciona en lo que es antiinflamatorio a nivel del sistema nervioso central analgésico, antioxidante neuronal, relajante muscular y endespasmódico. Esto tiene que estar cuando tratamos otro. El CBD, ¿por qué está con esa A chiquita? Porque en la planta los encontramos en formas ácidas. ¿Sí? Por eso está la A chiquita. El CBD, eh, que es el cannabidiol, es el que es más ansiolítico. Eh, esto es lo que necesitamos en grandes cantidades para tratar la energía refractaria. ¿Sí? Para Tera, es el anticonvulsivante, antiemético, antipsicótico, inmunomodulador que reduce efectos secundarios del THC, se piensa que se, lo que se sabe es que se une a nivel de eh, una parte como una unión anotérica del receptor CB1 y el CBN que es el caravidio que es sedante, antibiótico, antiinflamatorio en el son los tres más estudiados hasta el momento pero hay muchos más hay el CBG, que es el cannabigerol que es antiinflamatorio, analgésico, antimicótico lo habrá en son muchas degenerativas en enfermedades neurodegenerativas y el CBG es el cannabicromeno que es antiinflamatorio es el artigo, eh, es el que mejor funciona a nivel de alteraciones motoras o sea para alteraciones como Parkinson o enfermedades de la motoneurona es donde tendríamos que hacer hincapié con este cannabinoide. Entonces, como para que ustedes se vayan con una idea ya hoy de cuáles son los más psicoactivos que le dicen todos son psicoactivos porque actúan a nivel del sistema nervioso central. Lo que eh, nosotros decimos de psicoactividad es lo que está relacionado al cannabis eh, utilizado como eh, digamos, como estimulante de uso recreativo, ¿sí? A eso. Entonces, tenemos por un lado los que son más psicoactivos, que son el THC, el THCb y el CBN, que la transformación en CBN del THC-CBN se puede lograr con calor o con exposición a la luz, y el CBC, el CBD y el CBG son los que no son tan psicoactivos. Eh, lo que llamamos ecoactividad ¿no? Terpenoides, otro de los componentes de la planta. miren que ustedes entran, y, o si eh, van a algún lado y están fumando, ustedes sienten un olor particular. Si se acercan a la planta, la planta tiene un olor particular. Entonces, eso, eh, lo que le otorga el sabor y el aroma, se llama terpenos. Y los terpenos de por sí tienen efectos a nivel del sistema y en la salud. Son farmacológicamente activos y vamos a hablar de los que también están más estudiados que son el pineno, el linalol, el el y limón. Todos estos compuestos son importantes a la hora de hacer una terapia con cannabis en un paciente porque esto también tiene efecto terapéutico. Entonces, si tenemos una planta que huele más a lavanda, nosotros ya sabemos que esa planta va a ser mejor como anestésico, como anticonvulsivante, ¿sí? Tenemos una planta que huele más a limón, es sí. ansiolítico, más antidepresivo, pero sí, sí Entonces es unido al sistema de limón y hace un efecto sinérgico. Por eso es importante que todo eso esté. Siguiente. Sí. ¿Y los tal, Sí. ¿Y eso de qué depende de, de que tenga el aroma? De la forma. En que... De la cepa de la planta, de ah. la genética de la semilla. Eso no, lo sabían, no lo no, eso no lo sabemos nosotros en Argentina, lo que pasa es que en todo el país esto ya se utiliza como medicamento, existen bancos que hacen semillas genéticamente ya, digamos, preparadas, primero que sean todas émbras, ya dos plantas, es mujer segura. Y después, eh, otra de las cuestiones es que esa planta, vos vas a saber por qué médica, cuánto CBD, qué CBD tiene. Es, eh, por eso es tan importante que esto sea desde que el cultivo haga hasta la producción de la porque todo importa. Eso es lo más. Eh, y los flavonoides, que eh, son importantes porque actúan a nivel GABA. Y se acuerdan que hoy habíamos visto que el GABA es el que nos inhibe la, el estímulo constante de nuestro sistema nervioso central con el glutamato. El glutamato alto hace que el paciente tenga dolor crónico incontrolable. Entonces, nosotros tenemos los falabonoides, que también actúan en el GABA como una benzodiazepina de acequina, y hace que el sistema esté más estimulado, lo podemos usar como antidepresivo, antioxidante y neuroprotector. Esto también es importante porque el cannabis no solamente hay que verlo con el efecto terapéutico en una patología ya instalada, sino ojo con el cannabis en la perspectiva de la prevención de enfermedades que ahí es donde creo que hay que apuntar ya que nuestro mundo está yendo hacia enfermedades crónicas entonces quizás acá tengamos una potencial herramienta para prevenir síndromes metabólicos y bueno, al menos acompañar y ayudar a esos pacientes Siguiente sí. Las vías de administración, esto, es magia, pues, las más utilizadas hoy, la inhalatoria, nosotros cuando hablamos de inhalatoria lo que pretendemos es que los pacientes vaporicen. ¿Se puede fumar? Sí, se puede fumar, pero el calor hace el mismo daño que fumar un cigarrillo de tabaco. Entonces, la idea es vaporizar para que esto no dañe toda la vía respiratoria. Y la vida respiratoria. Entonces, el, la parte importante es que, como todo fármaco, tiene una vida media ¿sí? y un tiempo de inicio de, de acción. Entonces, el inicio, cuando uno vaporiza, está entre un minuto y unos 15 minutos y tiene una duración más cortita, de 2 a 3 horas. Pero es muy bueno para dolores agudos. Por ejemplo, un tipo de dolor, el dolor oncológico, por ejemplo, vaporizar. Eh, dolores que hacen el pico, refractar en el dolor, que eh, no es un dolor constante, sirve sí, o es mejor que el aceite. En la parte oral, el inicio es a partir de los 30 120 minutos y la duración está entre 5 y 8 horas según el metabolismo de cada uno. Eh, es importante porque como nosotros acá, ahí, estamos usando aceite, ¿qué hacemos? La prescripción tiene que estar tres veces al día, y hay que hablar con el paciente después yo no puedo hacer la meseta clara que vos estés constante y sin dolor. Entonces, bueno, para dolor tres meses al día es importante. Mañana, tarde y noche, en caso de que sea un paciente que toma mucha medicación, separemos por una hora de la toma de otros remedios, ¿sí? Y ahí, particularmente con algunos que se llevan muy mal, que después se tienen los nombramos, pero bueno, eso hay que tenerlo en cuenta. Y por último, la mucosa oral de inicio de los 15-40 minutos y de duración de 3 a 6 horas. Eh, acá el sublingual es otra de las vías, particularmente la que más uso, porque lo que permite es que podamos saber que las dos o tres gotas que le decimos al paciente que se ponga sublingual, esas dos o tres gotas se absorben y van al torrente sanguíneo, ¿no? De la manera de la oralidad. Eso depende de la absorción intestinal de cada uno. Entonces yo no voy a saber cuántas gotas absorbió el intestino de cada paciente. Ahí es más compleja la definición. Por eso, yo creo que si hoy se quieren llevar un consejo para dolores así de eh, pacientes oncológicos eh, que hacen picos de dolor, hay que usar la misma aleatoria en esos momentos, más allá de tener el aceite de base. En el caso de la oralidad muchas veces son pacientes que no pueden, eh, no podemos abrir la boca y ponérselas abajo de la lengua, o los niños, que son otros pacientes que no, es dificultoso que usen el aceite sublingual. Y por último, en la mucosa oral, esto que es lo más frecuente, empezamos con la titulación con esta vía. El mucosa oral, con es sublingual. Sabemos que los cananeantes cana, no se disuelven en agua, o sea, en última instancia pasa también en intestino. ¿Probaron con solución alcohólica? El, el problema de la sublingual alcohólica es que termina generando, te quema a, a nivel de lo que es eh, la mucosa. ¿Qué tema? Eh, quema. Entonces, como te quema, eh, para usar una tintura hay que evaporar el alcohol, o sea, ponerla en una solución. Y, o lo que sea evapore pero no se lleva tan bien el canaminoide con la solución líquida entonces sigue siendo mejor la utilización del aceite como vaporizador. ¿Sí? ¿El, ¿El, el, nato... ¿El también es el aceite? No, inhalatorio no. Ver, existe el aceite que se puede inhalar comprar. lo ideal es de la planta porque uno lo que hace con el vaporizador es poder poner diferentes eh, grados y de ahí, extrae de la planta lo que uno quiere. Si usamos entre... Ciento, nosotros usamos entre 180 y 195 grados para dolor, y ahí lo que estamos sacando es THC y CBD. Pero, por ejemplo, si yo quiero que ese mismo paciente eh, use la misma planta a la noche, quiero que tenga más inducción al sueño, subo la temperatura y ese THC que salía a 180, entre 195, a 205 grados en adelante lo transforma en CBN y el paciente se ceda, te da ilusión al sueño. Con la misma, es cambiando la temperatura. Sí. ¿Qué efectos es secundarios? Y esto es para un poco relajarnos y no tener tanto miedo al cannabis. Eh, los más frecuentes son la sedación, mareo, somnolencia y boca seca. Esto abajo. Así ni sucede porque usamos tan poquito y las titulaciones son tan bajas que la realidad es que la sedación está si realmente el CBE y el CBN son muy altos. Pero si no, no existe. Los mareos, son boca seca, tienen que ver más con el CHC cántico. Otros que son bien frecuentes la euforia, visión borrosa, la hipotensión ortostática, la vasodilatación y la cepárea. Por último, los menos frecuentes pues, para eh, la parte química, eh, no sé si hay muchos eh, que recetan el remedio, pero sí conozco que hay varios farmacéuticos bioquímicos acá en la sala, eh, sí, hay médicos, no pregunté antes, pero si leemos prospectos, deben van ver que de todas las medicaciones Usamos libremente, todo eso está, y está más grave todavía, ¿no? Es como que no, no nos acostumbramos a esto de leer prospectos, pero esto está. Entonces cuando dicen no, porque el canal te puede hacer muy mal, bueno, no es tan grave en los efectos secundarios y aparte uno lo, lo puede dejar el canal, que no da efecto rebote, ¿eh? y esto se hace o, no, o sea, pasa, y no trae ninguna complejidad a posteriori. Ansiedad, ataxia, astenia, trastorno cognitivo y esta sería lo que deberíamos evitar, es lo menos frecuente, pero muchas veces pasa cuando no está bien evaluado el paciente y después vamos. El eh, THC, seguimos, ¿de qué dependen estos efectos secundarios de? Si una C está con grandes concentraciones de THC, vamos a tener más efectos secundarios por la psicoactividad. Si la, eh, lo que se llama ratio, relación CBD-THC, también el THC está triplicado con respecto al CBD, que es el que lo controla, vamos a tener más efectos secundarios. Y por último, tendríamos que ver la dosis. ¿Sí? es raro que uno titulando despacito un paciente haga estos efectos adversos. realmente no se ven en la práctica siguiente usos terapéuticos los que sabemos que son de, de prospecto que tienen evidencia fuerte que se han publicado en varios países y que muchos ya lo están usando como eh, droga farmacéutica ¿Sí? para dolor crónico para esclerosis múltiple, para epilepsia refractaria, para síndrome de caquexia anorexia de la chive y también para lo que es náuseas y vómitos de pacientes que están llevando a cabo una quimioterapia. Esto, acá me detengo un segundito porque después vamos a hablar de dolor oncológico, pero es importante decirle al paciente que todavía hoy, no sé en unos años, porque se está avanzando mucho en el. Hoy no podemos decir que el cannabis cura el cáncer, no lo podemos afirmar. Entonces, quizás en la, en la consulta, en lo que hacen clínica, eh, hay que hablar al paciente de que lo que va a hacer es mejorarle la calidad de tratamiento, ¿sí? va a bajar las náuseas, lo va a quemar, va a salir del tratamiento y no va a tener esa astenia, ese cansancio posterior a la quimia, eh, va a tener hambre, cosa que cuando el quimio o los rayos muchas veces se pierde. Entonces hay que insistir con esto para dar buena información a la gente. Si no queremos ilusión, eso tampoco está bien. Siguiente. Entonces nos vamos a meter un poquito de lleno en lo que es el dolor. Ya desde Aristóteles, 380, 380 años antes de Cristo, lo define como poema. Mira, la pena o el castigo del sufrimiento del alma, todo lo inverso al placer. Y es lo que nos pasa en un paciente con dolor. ¿Qué pasa con un paciente que sostiene un dolor crónico? Que hace dos o tres meses que tiene un padecimiento. Se deprime. Y se deprime por eso, porque el, el dolor lo saca de juego, lo saca de las cosas que le gusta hacer, lo saca de, de poder dormir bien, de comer bien. Bueno, varias cuestiones que nos dan placer, no se pueden hacer. Entre que También está el ejercicio. Dejan de hacer todas las cosas que disparan eh, a nivel de neurotransmisores toda la vida de las endorfinas entonces eso también hace que te haga dolor un cachito por atrás perdón ¿Más? uno, más que eh, nos eh, reúne a todos los que hacemos dolor dice que es una experiencia sensorial y emocional desagradable que puede estar vinculada o no con una lesión real o es una lesión potencial, pero que eh, está descrita en términos de daño. Entonces, ahora sí, siguiente, la Secretaría de la Salud de nuestra nación, lo que era el ex Ministerio de Salud, dice que el dolor es una experiencia sensorial o emocional desagradable que tiene alta prevalencia y gran impacto a nivel individual, familiar, laboral, social y económico esta definición me gusta mucho porque es lo que pasa eh, no hay registros, hoy en día si ustedes me preguntan, bueno, epidemiológicamente cuánto dolor hay en Bahía Blanca podemos hablar de un montón de temas, de cuántas cirugías hacemos por año la tal cosa, cuánto diabético cuánto hipertenso, pero no podemos tener un número real de cuántas personas tienen dolor, porque hay un subregistro de dolor los médicos mismos eh, el, sí, lo, lo tenemos que encasillar como en una situación no sé, es una nostalgia pero nunca ponemos la palabra dolor ¿sí? adelante entonces después tenemos eh, falta de, de material y de números para basar nuestras políticas públicas en eso cuando hablamos de dolor crónico tenemos que hablar de algo más complejo que el dolor agudo y nos vamos a enfocar en estos pacientes el dolor crónico es un síndrome primero no hablamos de un dolor productual somático, hablamos de un síndrome. Es inútil y destructivo. A nosotros el dolor no es malo, porque si nosotros estamos cocinando y nos estamos por quemar, la sensación, o, el, o cuando el calor hace estímulo para nuestra vida sensitiva como una amenaza, nosotros corremos nuestro brazo, evitamos que el daño. Sí, el dolor agudo es el que nos salva. Que nos cuida, que nos salva de la vida. Pero el dolor crónico no nos sirve para nada. Entonces las personas no tienen que vivir con dolor. Eso es un mal concepto. Hay que empezar a desarmar el dolor crónico. Es multifactorial. Uno cuando se sienta en una paciente o paciente que tiene dolor, seguramente ese dolor abarca muchas otras esferas, lo que llamamos dolor total, y no es solamente el dolor físico. Hay un dolor emocional. Un dolor social, ¿sí? va a afectando varias esferas de la vida de ese paciente. Por eso también decimos que es multidimensional, altera muchas dimensiones. Y la respuesta somato en el dolor agudo es el, la huida, el escape. Nosotros intentamos huir siempre tenemos dolor agudo. En cambio, en el dolor crónico hacemos habituación y aprendizaje. El paciente se acostumbra a vivir con dolor así esté mal deprimido, él se acostumbra a vivir con dolor, y eso está mal. Y nosotros los médicos también nos acostumbramos que el paciente tenga dolor. Y bueno, hay que acostumbrarse a vivir así. Muchos han escuchado esa respuesta, es bueno, y la edad o, y bueno, te pasó esto, entonces no aguantaste el dolor. No, eso hay que Y hay un componente afectivo, que comienza en el dolor agudo, nosotros estamos ansiosos, por ejemplo, cuando nos golpeamos, si nos duele una pierna, bueno, nuestra ansiedad pasa porque si nos libere esa pierna, nos pasa el dolor y seguimos con nuestra vida. En cambio, acá viene el componente de la depresión también asociado. Entonces, no olvidamos el componente eh, emocional del paciente al momento de evaluar. Sí. Acá es lo más importante de destacar. De, y con insomnio. A ver, eh, acá si no se manejan bien otro tipo de fármacos o no se tiene conocimiento sobre la unión con otros sea, fármacos, yo les aconsejo que antes de medicar a este paciente hagamos alguna interconsulta con un colega psiquiatra. ¿Por qué? Porque no sea cosa que tengamos un paciente que esté en lo que decimos alta gama que son dolores severos de mucho tiempo de evolución, pero en personalidades que tienen otro tipo de complejidad por ejemplo, pacientes borderline, con bipolaridad que no estén acompañados que estén sin tratamiento acá con el cannabis hay que tener un recuerdo, no quiere decir que no se pueda usar, pero hay que usar cannabis con C de alto, nunca THC que no tenga mucha psicoactividad, porque si no, metemos la pasar el paciente puede tener un brote y no existe un sufrimiento peor que el sufrimiento mental. Entonces, en eso necesitamos hacer hincapié. No se olviden de eso. Evaluemos al paciente. Hay veces que hay que decirle que no, todo el de dolor del alma. Pero bueno, hay pacientes que si no, primero equilibramos algunas de sus funciones, podemos meter la pata y hacer que tenga un brote. Y también depende de ahí del tipo de aceite, si es el aceite alto en CBD para estos pacientes. Siguiente. Hablamos un poquito de la vía descendente del dolor. Tenemos el dolor, nosotros tenemos una lesión y sube por el haz, no sé si de esto se acuerdan, el espino talámico, ¿sí? sube hasta corteza, en corteza se hace consciente, y por eso, por ejemplo, ante un estímulo nosotros corremos el brazo y sola El tema es qué pasa con esto, cómo es la vía descendente de modulación. Tenemos la sustancia de gris la formación reticular lateral y la formación reticular medial. ¿Y cómo podemos explicar fácilmente esto? Cómo la percepción, sería la vía descendente del dolor, es la percepción. Cómo esto es distinto si en cada paciente. Si nosotros, no, espero que no le pase a nadie, ¿no? pero pacientes que han tenido un asalto y han sido lesionados ante el momento de correr y de estar con toda la adrenalina, no sienten dolor. Y es porque la vía descendente está con todo y hace que ese dolor no se perciba en el momento. Entonces, heridos y todos pueden salir corriendo. En otro momento, con otra percepción, eso no hubiese pasado. Pero es por eso que se explica dónde, cómo es la vía descendente del dolor. Y ahora, Siente. Es ahí donde actúa el cannabis a nivel del dolor, en la vía descendente. Entonces nosotros tenemos que todos estos fármacos nos ayudan en el dolor: anestésicos locales para los nociceptores sí, periféricos, anestésicos locales y antidepresivos para la transmisión del dolor. Después, para la transducción del dolor, anestésicos locales, ligandos, antidepresivos, aines Y ya cuando el dolor pasa a ser un dolor crónico, no lo buscamos en el cuerpo, lo buscamos a nivel del sistema nervioso central, ya la vía de dolor está alterada, empezamos a usar ligandos de alfa, de gamma, los antidepresivos, los aires, los opioides, y ahora podemos usar en la modulación descendente canal. Sí, sí. Bueno, ¿qué nos dice la ANMAC? Que los cannabinoides muestran efectos leves o moderados en el tratamiento del dolor, que eficacia es dosis dependiente y son útiles cuando se asocian otras alternativas terapéuticas y que el THC fumado ha demostrado que es una eh, buena intervención en esto de los picos de dolor. Siguiente. Sí. Vamos a ver, eh, Hablar un poquito del de uso de cannabis en tercera edad que es nuestra población más grande, porque en Bahía Blanca hoy el 70% de las personas con dolor están en el rango de mayores de 65 años y es en nuestra población objetivo. Características epidemiológicas de seguridad y eficacia de cannabis en los ancianos. Esto es un estudio que se hizo prospectivo en pacientes que tenían 65 años o más que estaban dispuestos a recibir cannabis medicinal eh, se investigó desde enero de 2015 a 2017 a octubre y lo que se evaluaba era los resultados sobre intensidad de dolor calidad de vida y efectos adversos durante seis meses siguiente bien el eh, que tenía ese estudio este, solamente por cannabis claro, que si usaban cannabis o si estaban en tratamiento, lo que se trataba de evaluar era que usaban cannabis disminuía el uso de fármacos. No, no, no, cannabis es ¿Qué? que lo que tiene es eso para identificar un poco. Ustedes vieron a dónde actúa el cannabis en dolor. Entonces, ojo con pacientes que tienen un dolor crónico multidimensional, porque el cannabis solo no nos queda corto. Va a ser muy bueno para para usar en complemento con otros fármacos. Pero y después no podemos dejar ese paciente cuando ya esté equilibrado con canal el suelo de mantenimiento, porque hasta puede ser preventivo a nivel neuronal eh, y hace que evita que se vuelva a formar la vía de dolor. El tema es que solo a veces hace que te digan: "Che, a mí el canal el suelo no me hace nada". Y bueno, puede ser porque ese dolor hay que reevaluarlo y ver si otras cosas están pasando. 200, perdón, 2736 pacientes. Si después de acá pueden ir a leer los informes del ANMAT, los estudios que se ponen en los informes breves son con un N muy bajo. Entonces, realmente, cuando vamos y buscamos estudios con un N alto donde haya seguimiento de pacientes específicamente con dolor, funciona. Y funciona bien. Eh, la edad promedio fue de 74.5 a, a 75 años. Las indicaciones más comunes eran para, para dolor y para cáncer. Claro, más o menos 5 y después de 6 meses de tratamiento, el 93,7% de los encuestados informó que había mejorado su condición con respecto al dolor. Muchas veces nosotros hacemos la visual analógica, que es el mejor visual analógico, que es preguntarle al paciente de 0 a 10 cuánto le duele, si 0 no tener nunca dolor y 10 es el peor dolor que haya tenido en su vida. Esto de un más de 8 bajó a un 4 con el uso de canales. y tiene que ver con la intención de la vía de ti la percepción que ahora tiene este paciente de su dolor. Siguiente. Entonces, los eventos adversos fueron mareos y boca seca. Después de los seis meses, un 18.1 dejó de usar analgésicos o peores o redujo su dosis. Y es lo que digo, al paciente hay que llevarlo al equilibrio y después podemos mantenerlo con canales, pero un poco con el cannabis solo en pacientes multimodales porque va a fallar. Eh, el uso terapéutico del cannabis es seguro y eficaz en la población de edad avanzada, esto es súper importante porque tenemos acá el problema de la artrosis y el uso de la todo el tiempo, no se olviden que los AINES nos provocan ¿no? insuficiencia a nivel renal insuficiencia hepática eh, muchas veces cuando vemos pacientes de mayor más de 65 años, viene con un poli, lo que decimos polifarmacia, ¿no? Poli farmacia ¿no? Medicado, hoy siempre, tiene una lista, Entonces, ahí es donde uno tiene que ser cuidadoso con interacciones, pero acompañarlo, porque seguramente le vamos a sacar dos o tres fármacos de lo que está usando y eso le va a de riñón, el hígado, a largo plazo de salud. Y eh, el uso terapéutico de cannabis es seguro y eficaz en la población de edad avanzada, no hubo ningún Graves, y el consumo de cannabis eh, puede disminuir tanto el uso de medicamentos reciclados como el opio, como eh, utilizar a través de otras terapias complementarias, homeopatía, cuestiones más naturales, hace convergencia también en el sistema endocrónico. Sí. Y acordarnos de que todo duele menos si estamos acompañados. Entonces, no solamente la idea de hoy cómo funciona el cannabis, sino que volvamos a unirnos y a ser humanos con el sufrimiento del otro, ¿no? Eh, cuando nos cuentan las cosas, eh, un paciente que viene sufriendo dolor es un paciente que necesita escucha, que necesita tiempo, entonces programemos el consultorio, por ahí no, no van a ser 5 o 10 minutos, va a ser un, una consulta un poco más extendida, pero es importante que escuchemos y acompañemos al que sufre el dolor oncológico, y esto lo traje porque eh, hay colegas que me han preguntado sobre remedios de venta en el exterior. Entonces, bueno, para que ustedes tengan idea que, más allá de que hoy en Bahía Blanca, Argentina, nosotros estamos diciendo, miren, existe el cannabis, se puede utilizar el dolor, la vía hoy en Bahía Blanca es el autocomstivo porque no existe otra vía segura no a la venta del mercado negro, ¿sí? Si no saben cultivar, acérquense a alguna asociación con cannabis en medicina de cultiva tu medicina para que les enseñen, porque realmente entrar en la compra de un aceite que no sabemos qué es, es grave. ¿Sí? No, no sabemos si, el, si ese aceite se hizo con agroquímicos, si en el momento del secado esta planta tuvo hongos y se murió todo con tal de, de una venta, hoy con la estamos viviendo, hay mucha gente que está vendiendo canales también. No sé si es por la crisis o no, pero digo, hay una beta para este mercado importante. No sumemos a nuestros pacientes en ese mercado. ¿sí? Acompañémoslo por el lado más saludable hoy. Yo creo que tenemos que abogar a que estén todas las líneas. Una producción nacional con una sustancia legal, pero nacional, que si la industria farmacéutica quiere ingresar, que tenga su pie. Su entrada premedida y que siga el auto objetivo que es lo que se instaló con la ley ¿sí? y que no nos han dejado ver qué pasa con este artículo 8. Eh, entonces, las terapias complementarias aprobadas, esto viene hablando sobre cáncer, hacíamos todo con el paciente oncológico, hay un 10 o 20% que tiene un dolor refractario. Entonces, por favor, a los que hacen tratamiento paliativo o tienen familiares, hoy es inhumano de estar pasando por un tratamiento oncológico sin cannabis. si sabemos que funciona y la calidad de vida. Entonces, ese 10 o 20% que no podemos controlar su dolor, eh, vamos a empezar a acompañarlo con derivados de la planta de canales. Acuérdense, vaporizador para el dolor agudo si puede, lo saca rápido del dolor y el basal con el aceite sí, sí. seguimos otra de las cosas que dice el ALMAD es que el dolor asociado al cáncer hay eh, evidencia de calidad moderada y específicamente el NAB y el THC fumado pueden ser beneficiosos y ahora les voy a mostrar eh, qué es el NAB y eh, una hallazgo novedoso fue que muchos de los que se trató con el, en la ibolona el sesame, requirieron menos dosis de opioides. Y esto ahí es donde creo que la industria farmacéutica le echó el ojo, porque dijo, bueno, vamos a tener que empezar a, a pensar cómo, cómo metemos en el mercado. Siguiente. Bueno, un número significativo de pacientes del grupo de navigolona tuvo que interrumpir el tratamiento con otros medicamentos ayudantes, por ejemplo los AINES, los antidepresivos, la dexametasona y el Siguiente. Sí. Y bueno, un número significativamente menor de pacientes requirió iniciar tratamiento con de dexametasona y metoclopramida en el grupo tratado con Navibolona. Esto es lo que les toda la vida de dolor, pero sí nos ayuda a ingresar en un lugar que no llenan otros medicamentos, nos ayuda a ahorrar otros medicamentos, no usarlos tanto, por lo tanto no tener efectos secundarios adversos graves. Y otra de las cuestiones es que a la larga el paciente deja, va dejando esos medicamentos. Podemos ir nivelándolo. Y bueno, este es el ejemplo del cesamen de la que es un, un análogo del THC. Que vienen cápsulas y que eh, se les da a pacientes que realizan quimioterapia. Acá el precio era cápsulas por 20 de 0,5 miligramos, 323 pesos. Y el sesamé, cápsulas por 20, 485 pesos. Eso es de invest Lo que pasa es que este producto no lo conseguimos acá en nuestro país, pero Esta es una decisión también a nivel nacional. Pero esto en otros lugares se usa y hay estudios sobre esto. Seguimos. Esto y el prospecto. Entonces, para que ustedes estén enterados de lo que dice, dice que hay que tener cuidado la hipersensibilidad a la novibolona, que sería el HC, imagínense serio igual. Marihuana u otros canabinoides, en pacientes con disfunción hepática, historia de abuso de sustancias, embarazo y lactancia. Sí, es lo que les digo, el paciente de esta gama, dentro del paciente de esta gama, también están los que tienen alguna complicación con las sustancias, de cualquier tipo. ¿Sí? Eh, hay que usarlo con precaución en ancianos, pacientes hipertensos, con enfermedades cardíacas, con desórdenes psiquiátricos como maníaco depresivo, depresión o esquizofrenia. Acuérdense que la amibulona es THC, recuerden Incrementa el efecto de depresores del sistema nervioso central, como el alcohol, otro fármaco psicoactivo, puede producir somnolencia, confusión, visión borrosa. Es lo mismo, las reacciones adversas que vimos, todas son dosis dependientes. Entonces uno le baja la dosis al paciente y la reacción adversa se corta. ¿Y cómo se da esto? Bueno, en adultos de 1 a 2 miligramos dos veces al día. La primera dosis se administra a la noche, antes de iniciar la quimio, ¿Sí? mientras que la segunda a la hora o a las 3 horas, antes de que el paciente se vaya a la quimio. ¿no? Si requiere administración, debe continuarse por más de 24 horas después de la quimio, porque lo que estamos buscando acá es disminuir el efecto del cansancio, del vómito, de las náuseas y que el paciente tenga quimio. Bueno, hay cápsulas, cada una tiene de 0,5 a 1 miligramo de lamipolona y los frascos se venden de la 20. Y este les un estudio que habla sobre los cannabinoides en cuidados paliativos, tiene múltiples indicaciones médicas, esto es lo que hablábamos recién, el alivio de dolor, la náusea, siguiente. En esta revisión se incluyen nueve estudios, de un total de 108, donde concretan 1.571 participantes que sufrieron enfermedad avanzada en etapa terminal. Siguiente. La mediana de duración del estudio de investigación de cáncer fue de ocho semanas. Los estudios incluidos no tuvieron una duración suficiente eh, para responder esto de la eficacia, si es tolerable y si es seguro, y debido a esta cantidad de datos no fue posible recomendar su uso eh, en este momento. Es lo que nos pasa con la mayoría de evidencias científicas. Por más que uno presente, como los datos terminan reduciéndose quizás a un n pequeño, lo que pasa es que en trabajos experimentales uno no puede usar más de 30 pacientes. Cuando uno prueba una medicación, en lo que dice la bibliografía es que esas pruebas tienen que ser en un n aproximado de 30, porque hay que Ir viendo varias variables, entonces después la, la, la sociedad científica nos exige que tengamos estudios con N grandes. ¿Y cómo hacemos? Si por un lado la ética te dice una cosa y la, la evidencia, los médicos están yendo contra el tema, proponiendo esto, pero no, es poco el N. Bueno, es poco el N porque está, es el experimental y porque esto viene al revés. La sociedad lo probó primero que la sociedad científica. Entonces hay que apurarse, porque hay que darle la respuesta a la comunidad. Bueno, este es un review que se seleccionaron estudios desde 1975 a 2014 donde se habla de la eficacia de los tratamientos basados con, en cannabinoides, THC y CBD para dolor de cáncer, provocado por cáncer. Y lo que se hizo es esto, el Medline hacer una revisión bibliográfica y se eligieron cinco estudios. Siguiente. En este review esos cinco estudios evalúan las cápsulas de THC, el aerosol, eh, ese que se usa, que tiene la misma cantidad de SADIBEX, que tiene la misma cantidad de THC y CBD, y el aerosol, y los aerosoles eh, que vienen solo de THC. Entonces, lo que se encontró es que cuatro de los cinco estudios Demostraron que el cannabis disminuye significativamente el dolor asociado al cáncer. Que pocos estudios fueron los producidos por el uso del cannabis medicinal para el dolor de cáncer, sugieren potencial terapéutico y al menos es digno de más investigación. Faltan pautas de dosificación para el uso de terapias basadas en cannabinoides. La dosis ideal sería una que proporcione una disminución del dolor efectivo y la seguridad no produce efectos secundarios intolerables. Entonces, esto es para los que hacemos un dolor o acompañamos pacientes con dolor oncológico, nosotros usamos mucho opio. Si podemos ahorrar eh, el opio un poco y evitar al paciente que esté muy dormido, que esté descompuesto, constipado, eh, ya ese paciente cambia su calidad de vida. y dolor oncológico, yo después esto se los pasamos a todos por mail, así que ven los estudios, acá se ve en la Este análisis prospectivo de la seguridad y la eficacia del cannabis en la población de pacientes con cáncer se hizo ante 2.970 pacientes que se trataron entre 2015 y 2017 con cannabis medicinal. Por problemas de sueño el 78.4, por dolor el 77.7 y la media de ese dolor era un BAS de 8 y con debilidad el 72 72.7%. Otro 64.6 tenían 11. Siguiente. Ahí la falta de apetito el 48.9. Los resultados de este estudio demuestran que 902 pacientes murieron por su enfermedad, 682, que eran 18.8, interrumpieron el tratamiento, 1.211, 60.6 respondieron, el 95 de este 60% reportó una mejoría en su condición. 45% de pacientes no informaron cambios, eh, perdón, 45 pacientes que son un 3.7% eh, no informaron cambios, y solo 4 pacientes informaron de deterioro de su condición clínica. Y seguramente estos pacientes no fueron de todo bien evaluados o tuvieron alguna de las complicaciones en alta gama de las que hablamos. Sí. el canal de tratamiento paliativo para pacientes con cáncer es tolerado, efectivo y seguro y es una opción para ayudar a lidiar con los síntomas de la malignidad. Siguiente. entonces pensemos es necesario el control clínico de los pacientes polifarmacia insisto con esto es necesario que los pacientes oncológicos reciban una información de calidad por los profesionales de la salud para no caer en el consumo de sustancias peligrosas del mercado negro es importante acompañar el uso del cannabis como cualquier otro fármaco que tenga <risa> psicoactividad, o sea, usamos todos los demás y no usamos cannabis y el THC no es malo y es necesario, ¿Sí? saquemos del concepto de que lo único que sirve es el CBD, el THC también no sirve, el dolor no sirve mucho y vamos con el cambio de paradigma, tenemos un nuevo rol del usuario, el paciente viene muy informado trae sus conocimientos muchas veces sabe más de cultivo que cualquier médico y de la planta también participación activa el nuevo rol de la sociedad a través de las ONG que acompañan al usuario a través de la educación y esto no es algo menor porque está cumpliendo un rol que es del Estado y el paciente tiene derecho a saber siguiente y bueno, vamos a ir terminando con las cosas que, que queremos que sucedan. Acompañamiento de pacientes, lograr una sustancia segura, por eso esto de la producción nacional tiene que estar. Respaldo estatal, y sí, en la producción nacional de los centros de investigación nacionales, y CONICET, con una sede de INTA, pero aparte que también aquel usuario que quiere cultivar pueda asistir a medir ese cultivo. Que podamos saber a los médicos qué educación tiene su aceite. Y no estaría mal tampoco acompañar esa, esa fase. Política de disminución de riesgo, respaldo estatal, capacitación <tose> continua, participación interdisciplinaria y participación social. Todo esto tiene que estar. Siguiente. ¿Por qué es importante el auto o con la respuesta ecológica? ¿no? También el cañón se utiliza eh, en, en todos los países que ya tienen el cáñamo. Como eh, un producto que se ve, eh, está avalado a nivel nacional y no es una, una droga uh, sí, peligrosa como es acá en Argentina. Eh, en esos países lo que eh, también da es gran cantidad de productividad de cañón genera costes de trabajo, aumento en la economía, entonces es como más amplio el pensamiento, ¿no? Y por eso también hay tantos intereses con este tema económico. Entonces, bueno, les dejo mi email para cualquier consulta y les llamo muchas gracias. Por escuchar tan temprano. ¿Alguien tiene dudas, quiere preguntar algo? ¿Sí? ¿Para qué te pasó el tema? No, estoy por aquí. Sí, sí. No, no soy profesional de, de la salud, pero. No pasa nada. No, no, pero querés conocer la anadora como funciona la salud. ¿Un sintético o es? Sí. Ah, y que no hay dos o sea, de dosis, dosis secretaria. No, no, no, el tema es que sí, porque, la, el problema es que muchos de los estudios aparecen con una, eh, lo que no es el. En muchos de los estudios, cuando se quiere separar la síntesis de productos eh, individuales hace que a nivel del sistema endocannabinoide no haya complementación, digamos. No tenés el CBD que va como estérico, que te modula. Entonces, cuando usas un solo producto, no es tan efectivo y a veces tiene efectos adversos graves que no es lo que sucede con el uso de la planta entera, y de la bien, flor entera. O sea. No tiene séquito, digamos. Claro, no tenés el efecto séquito. tal cual. Ahí perdiste el efecto séquito, que es lo que le da seguridad también. No solamente mayor eficacia, sino que la seguridad está ahí, porque lo modulás por otro lado. El THC lo modulás con el CBD a nivel ABC. Y no los terpenos y los no otros. No, y los terpenos actúan a otro nivel, como vimos hoy, que también ayuda en la modulación. Entonces es como ese efecto secito es una cosa. Ahora, si vos vas con un producto sintético por 100 grados, vas a tener más efectos adversos. Por eso esos pacientes quizás tuvieron más sequedad de boca. No, o sea, no pasa eso con la planta en bueno, sí, con el producto entero. Es raro que lo veamos. La, la verdad que el consultorio es raro. Muy es muy... Sí, te diría que... sí, es infrecuente. Los efectos secundarios, esto de la o puede estar, como los alimentos y ¿Sí? Sí. Sí. Yo he visto empezar un tratamiento, sí. sobre todo en los pacientes de más edad, que tenemos más edad, y que tomamos muchos aires. meditando con cannabis, pasan los efectos de la gastritis que producen los años Sí. sí. Sí, no no, una... en periodo, bueno, sí, sí, sí, para todo lo que es eh, sistema digestivo de todas las enfermedades inflamatorias digestivas o, o, o una gastritis causada por AINES nos ayuda un montón, al igual que yo no dije nada, pero seguramente han, muchos han escuchado ya hablar de la fibromialgia y toda la eficacia, ¿no? y son pacientes que han pasado por muchos consultores cuando llegan a ver al especialista de Traumatólogo, dos neurocirujanos, cinco clínicos. El psiquiatra, dos psicólogos, y así va, como es un paciente que fue recorriendo porque no encuentra respuesta. Y la realidad es más complejo que eso, porque hay un determinante biológico, no bueno, cualquiera, puede, ser una, puede desarrollar una fibromialgia, es mucho más complejo porque afecta a varios sistemas. Entonces es un paciente de lo que hay que ir llevándolo de a poco, es un tratamiento largo, pero se puede estabilizar. Por eso el cannabis acá nos ayuda en percepción, pero como ellos tienen dolores o articulares y usan mucho aire, y ese aire después también tienen asociado colon irritable, gastritis erosiva. Entonces es un paciente que donde mejoran, luego tenemos demostración de que se va a dar gastritis y el uso de aire es continuo. ¿verdad? hay una indicación del de uso de aire que es, no se pueden utilizar más de una semana. Como médicos, nosotros si decimos que el paciente se vaya y tome, no, tomarlo todos los días, ¿y qué te va a hacer? Sí, una insuficiencia renal, en poco tiempo empezar pues, a alterar el filtrado. Entonces, insistamos en que si un dolor mejora con analgésicos es porque es un dolor inflamatorio está bien. Ahora, el dolor que no mejoró con analgésicos, no insistamos con el aire, no se lo dejemos puesto un mes porque no va a funcionar porque no me está hablando de otro tipo de dolor. ¿Y ahí? Si no tenemos las herramientas de última consultemos, llamemos a algún colega, preguntemos qué, pero no la analgésico del paciente porque ahí sí lo ponemos en riesgo. De hacer insuficiencia renal o de practica en el caso de paracetamol a la dosis. Porque también, bueno, con el paracetamol piensan que es el caramelo subo, sí, si no, sí, también sí, está sí. apellido, ¿sí? Anda bien. No digo que no, hay que usarlos, pero hay que ser moderado. ¿no? no, los primeros estadios de una viene el paciente por primera vez con toda esa cantidad de síntomas, como decir, y bueno, por ahí hay principio ahí que combinándolos con aire sí, y, y, y después van disminuyendo de los aides se mantiene con el canal. Y, y sepamos que el aire sirve para el dolor agudo inflamatorio, no que más que una semana. Si ese paciente sigue teniendo dolor, empecemos a pensar si es un dolor osteoarticular que se sostiene, bueno, vamos con kinesiología. Empecemos a buscar alternativas que no sean solo medicarlos porque la verdad es que terminamos dañando. Sí, ¿cómo funciona el caso de las hematomas Bueno, hace lo mismo. ¿verdad? El tema es que eh, a nivel de lo que es el núcleo, por ejemplo, hay enfermedades que cursan con la sobre todo las neurodegenerativas, y actúa a nivel de esos neuronas Lo que uno hace es tratar de modular el glutamato para que no se disparen más y no genere espasmos. Entonces, no solamente porque también deben haber escuchado esto de asociar en los pacientes con dolor una dieta. Recuerden que hay canabinoides vegetales, no solamente en la canabisativa. Entonces, muchas de las dietas que tengan... Un la cinturina la por ejemplo, en actividades como chaucha y eso, generan que el paciente mejore ese nivel. Pero aparte, eh, uno lo que, lo que tiene que hacer es eh, en que ese glutamato no se dispare con los alimentos, ¿Sí? Entonces por eso las dietas hoy de pacientes oncológicos con dolor crónico es tratar de reducir los azúcares blancos, las harinas, ¿sí? todo lo que genera glutamato tiene una explicación de esa dieta. Es la, la misma explicación que dimos hoy, que si vos tenés un estímulo que te libera el glutamato, el paciente va a tener continuamente dolor. Entonces por eso es tan importante que, que sea un trabajo conjunto. ¿sí? La dieta sirve, empezar a, a disparar en ¿no? los neurotransmisores sirve sí. la acupuntura sirve sí, todo sí eh, hay varias terapias que sirven Yo confío en fetustales claro y aparte porque tienen una especificidad que es actuar en el nivel de la vida descendente igual que el canal Sí. ¿Cómo se maneja eso? Porque es importante bueno, igual garantir el... Es que en la realidad es que... Ay, porque está eh, como este mito... Eh, es que sí, está el THC que te hace... Sí, pero el tema de eso es que cuando uno lo utiliza en modo medicinal, por ejemplo, en el aceite, utilizas un aceite del 1%, entonces las proporciones de THC son bajas por más que la planta sea más gigante de no le estás dando un nivel de psicoactividad para que ese paciente tenga distorsión de la realidad. No, no, no no sucede, salvo que el paciente sea un niño sensible o que tenga algún trastorno de los de alta gama. O sea, es un paciente con algún trastorno psiquiátrico que no estemos evaluando a tiempo, porque ahí no del aceite. El tema es que ese aceite, por lo que me estás contando, es alto el THC y no debe tener casi nada de ese. Sí, lo existe he más, no duerme. Porque está medido el aceite. ¿sabes? si sí, está medido? Sí, es lo que no sé, porque es hijo de un compañero. Bueno, por eso digo, a ver. Eh, sí, Acompañemos, porque hoy en día, sí, existe la posibilidad también de medir el aceite. Entonces, ya sabiendo esto, eh, Acá en Bahía Blanca ya mide y esto es el tiempito lo que se podía hacer a través de un estándar de conocer que esperemos recuperar. Eh, bueno, eh, eso se podía lograr y no sabía qué cantidad de canaminoides tenía, entonces te lo puede acompañar de otra manera el paciente. Te da una herramienta más para decir, bueno, por acá vamos bien o podemos ir. Sí. No, la importancia es que estén seguidos. Siempre, cuando uno toma sí. la decisión de querer llevar adelante un tratamiento con y buscar un profesional que esté formado en el tema. ¿Qué mamá puede saber qué aceite darle a su Exacto. hijo? Entonces, ¿cómo vamos a encarar en un tratamiento con un niño, con un adulto, con quien sea? Pero sin saber qué es lo que realmente puede necesitar este chico, ¿no? Entonces, es fundamental porque los tenemos, esto es lo bello. Primero ustedes que se están formando, ¿no? Pero hay ya en cada ciudad como referente para poder hacer mínimamente esta consulta. Si quiero empezar, ¿con qué empezar? Y en función de esto buscar en todo caso el cultivador que me pueda ayudar. Por eso, una pregunta. Yo vivo en un pueblo y vienen el, el y te consultan. ¿Cómo haces con ese paciente que no tiene posibilidad de hacer de autocultivar? Y que por ahí para que no, que no recurra a, a, a comprar en lugares que sabés que no son confiables, vos lo conectás con la ONG para que... Yo lo que hago es conectarlos con la ONG, ellos a través de, de talleres eh, te enseñan a cultivar y la mayoría de los pacientes termina la idea de el paso con la ONG hasta que puedan cultivar. Pero el fin es ese, ¿por qué? Porque, porque los, eso evita que cobren cualquier cosa y que encima los está lo que No, no, eso es lo más de que no sabemos y que a veces puede estar contaminado y podemos provocar algo peor. Un daño que estaba ahí embalado, lo ponemos nosotros. Yo siempre sí doy el ejemplo para los que somos más grandes del propóleo, que pasó lo mismo que está pasando con el canal, es un con el propóleo. ¿Qué pasó? pasó? Propolio contaminado gente de la farándula que hasta falleció por el tema y el propolio dejó de existir bueno, por favor no hagamos lo mismo con la molécula de cannabis porque realmente sirve tiene un montón de amistades esto va a ser no final, es una tarea. no, no es una panacea, es un real lo que pasa es que nosotros como país estamos muy muy lejos todavía eh, de nuestros países vecinos por ejemplo Chile y Uruguay cuando antes veníamos para ¿vale? en distintas dinámicas sobre salud hoy realmente estamos atrasados 10 años entonces, bueno, empezar a plantearnos esto como comunidad científica empezar a exigir que esto se hable porque realmente si en otros países se usa como fármaco ¿por qué acá no, hay eh, cosas que están trabando ¿Y has tenido experiencia con las inscripciones en el Ministerio de Salud para, sí. para que, Maíz. Que <risa> mandé, ya mandamos unas seis, eh, nos pasó que yo mandé cuando era Ministerio de Salud y con las, cuando se transforma se Secretaría la oficina que se encargaba de esto desapareció y no se supo dónde estaban los papeles y se perdieron todos los ingresos arrecados que habíamos hecho con un montón de, de los usuarios porque la exigencia de la ANMAP que ingresen en este registro de, de usuarios de canaminoles las hicimos y se perdieron eh, no tenemos problema en volver a hacerlo pero no, no tenemos una vía de comunicación así directa de decir bueno, mando todo este listado del paciente lo que sí se puede hacer es a través del pedido de una medicación por excepción a la ANMAP en los casos de violencia refractaria con el charlo. Eh, y siempre y cuando la obra social esté de acuerdo, porque si la obra social te dice que no, hay que empezar con un recurso de amparo ¿no? ¿con cuántas costas sublinguales en el tratamiento <coughs> convencional? una empezamos uh -huh. con una gotita sublingual si el paciente es un terreno débil es un paciente frágil una sola de noche hacemos dos, tres días con esa gotita de noche, después empezamos con paciente es un paciente fuerte buen el terreno y, y vos sabés que viene tomando otros fármacos o ya ha utilizado cannabis en otras situaciones ese paciente ya empieza con una... Y va aumentando de acuerdo a cuánto. Sí, yo, eh, por lo menos tenemos que esperar que, que el, el sistema se reacomode unos 15 días para empezar a modificar esta dosis y si sí, después lo citamos y vamos modulando de acuerdo a lo que queremos evaluar. En el caso de dolor, podemos hacer con una visual analógica. Bueno, después de tu dolor, la otra vez que dijiste, tenías un 8. Hoy con cuánto estás. Eso es dolor, ¿no? Hay otras patologías que, bueno, no, cuántas crisis de cuántas confusiones tuvo, que se va evaluando según lo que queremos lograr. La meta cognitiva. Es si es una paciente joven o es una paciente mayor de 65, pero bien, empecemos con una muy Ahora si una sí, entonces con un paciente adulto mayor. Que sí. Efecto, y no siente absolutamente nada. Lo que pasa es que viene la semana y dice eso no sirve para nada. Bueno, el sí. tema es eso. Yo a mis pacientes me tomo el tiempo de explicarles que no es la solución mágica. Porque eso es lo que te venden la gente y la verdad que hay que fijarles que sí. funciona bien, pero que te espere porque si llevo un dolor de un año empiezo a tomar el cannabis y si sí, lo primero que te va a decir es que, por eso lo bueno de esto es que no vienen mal a la consulta porque algo cambia y lo primero que cambia es el descanso y en un paciente con dolor que cambia el descanso ya somos sí. entonces tenemos esa suerte no nos pasa con el Alzheimer pero con el cannabis lo primero que te manifiestan es Ahora estoy descansando mejor. Entonces ya de ahí tenemos sí, un largo camino, pero vamos bien. me, me, me Está mejorando el se sueño de su control. ¿Existe dosificación estándar, digamos? No. Por eso, por el, en lo que es en la industria farmacéutica, vos tenés que leer los comprimidos de carne carne. La realidad es que el tono de cannabinoide depende de cada paciente. Y nos pasa con otras eh, cuestiones de dolor. Con no, el óptimo nos pasa igual. Yo, no, no a todos los pacientes nos podemos expresar con la misma cantidad de morfina. Eso está mal. Hay que de a poquito y no te al lado del paciente y decir, bueno, well, dos gotitas, a ver cómo está. Media hora, ahora? ¿Cómo viene ese dolor? No, no se me pasa. ¿Cuánto tenés? hijos? Pues no vamos. Yo, y vas circulando al lado del paciente y si el análisis igual. Entonces, por eso, que no nos hagan creer que para todo hay una dosis y que si no tenemos la dosis no lo podemos utilizar porque lo usamos obvio los titulamos al paciente por más que le diga comenzar con cinco miligramos del THC, del de, aceite, ¿no? que se utilizan para la venta, y eh, las gotas tienen esa relación, que es lo mismo que usamos en porfía, ese porcentaje. En el aceite. bueno, eso depende de la planta que tenga el paciente sí. ¿sí? y de la genética que tenga esa semilla porque va a dar que hace tipo a uno.